No tengo más peces No me quieren <laughs> ir Estamos llegando a la zona del lago Lake Inle Lake eh, Nos despertamos para ver el amanecer La verdad estaba bastante padre Y ven, estamos llegando Aquí al Inle Tomamos el autobús de la noche Fueron como... Salió a las 10 de la noche Y llegamos a las 5 de la mañana Y directo nos venimos a este... A tomar este bote. ¿Ah? Oh. Vean aquí de compras un poco jengibre. What is this, ginger? jengibre, chile. Y las chicas con el long neck. Y bueno, aquí estamos en el mercado de Inle Lake. Está bastante para. Ah, vaya, bueno. sí, sí, sí. ¿Cómo? Thank you, thank you. It's okay, thanks, thanks. Bueno, acabamos de comprar unas pequeñas porciones como de tipo Dosa este pancito de la India y está bastante bueno y vean, aquí las chicas eh, nos comentaban que esos anillos se los ponen desde los 9 años eh, de edad y así cada año se van sumando también se ponen abajo en las rodillas ahorita a ver si puede checar lo había visto también en unas uh, zonas de en Tailandia ahí abajo por la zona de Chiang Rai, Chen Mai, y decían que más bien en lugar de alargar el, el cuello era más bien como que deformaban un poco los hombros porque tanto peso que tiene, tiene como 8 kilos entonces lo que hace es que baja la espalda y simula que tener el, el cuello más largo pero pero supuestamente no es solo el cuello sino que como que te baja los hombros por ayuda de tu viaje El agua se ve súper limpia, aquí no se nota mucho, pero hace rato sí se veía. Este laguito de Inle Lake me parece bastante simpático, o sea, está muy padre. ¿eh? Y se ve que la gente sí realmente sobrelleva la vida aquí así tal cual, o sea, no es como que cuestión tanto de turismo. Obviamente si sí tienen ciertas tiendas y hacen uh, artesanías y tal de las cosas que... El el mismo ambiente les proporciona, pero no es como que se vea que está lleno, lleno de, de turismo. Está muy padre, se ve que tienen como que sus propias actividades. Creo que son como pequeños plantillos de tomate. Y no sé, hace rato vimos que también hay mucho como chile, ajo, cebolla. Bueno, estas están bien, están hasta pintadas, son como de lámina. Hay otras así como en mix, como esa de ahí que es entre maderas, bambú. Entonces, no sé, me imagino que los vecinos van a tener también como que su zona fashion, digamos de, no fashion, pero como que sea diferencia entre las casas. Por ejemplo, ven esta de acá? Tiene hasta este, su pequeño balconcito. Uy, tráfico. Vean. Y vean, por ejemplo, esta de aquí, cerca. Supongo que cada casa debe tener su canoa porque si no, cómo se transporta, ¿no? ¿Ven? Está pescando ese niño. Ya me gusta cómo es que mueven aquí el, la técnica. Ahí está el niñito con su tanaka. Vean lo que tienen en la cara, que es como que una pasta amarilla, le llaman tanaka. Esa pasta se la ponen para cubrirse del sol porque de hecho yo hace unos días eh, cuando estuvimos visitando las pagodas y esto estaba el sol fuertísimo si sí me quemó hasta... casi me quería dar temperatura pero no me enfermé vean estos niñitos uh -huh. toda la cara llena de tanaka vean ahí que es, ah, es... como una tiendita yo creo creo que venden gasolina ya hace rato en una de las barquitas, vimos cómo traían el desayuno a estos monjes de este lado. Algo, algo curioso, aquí, aquí hay gatos por todos lados, vean. Uno, dos, tres. En todos lados. ¿ve? Y de este lado ya huele a comida. Ya se hambre. Vean, esa la cubeta blanca de ahí es arroz. Es para los gatos... Okay. Ah, sí, mira, ahí viene uno. No, pero yo creo que ya han de estar llenos de arroz, ¿no? Bueno. Pues sí, los que estábamos comentando que... Este mi hermano, me decía una amiga, que hasta hace como cinco años, o sea, por ahí del 2012 o 13, creo que ni había ATMs, cajeros automáticos. Entonces, era un poco difícil accesar a... a pues el dinero, digamos, de otros lados. Vean ahí, de ese lado ya están rezando. Incluso nosotros aquí en, intentamos sacar en varios cajeros y no se podía. Incluso con la tarjeta china. Pero al final un cajero como de 15 que probamos, sí es como nos, nos pudo dar dinero. No sé, en, un, en unos cuantos años no sé qué tal eh, se va a poner. Porque ahorita no hay tantos, tantos turistas. Digamos como... En otros países del sureste asiático ha pasado que a veces lugares como estos se llenan mucho, ¿no? Por el momento se ve que no hay tanta... Como que está recientemente abierto, pero no hay como que tantas reglas, por lo que hemos notado acerca del turismo. Entonces, uh, me recuerda por ahí que en una de las, de las zonas de Halong Bay, ahí en Vietnam, al sur que es de hecho una de las siete maravillas del mundo natural, eh, fue parte de la UNESCO eh, como patrimonio natural, pero hace en algún tiempo la tuvieron que cerrar porque, por, la, por el tipo de gente, bueno, por tanta gente que llegaba. Así ha pasado con varios lugares en Tailandia, en Filipinas, varias islas que el turismo se las ha acabado y pues han tenido que suspender actividades turísticas por algún tiempo. Entonces, aquí en Myanmar, pues no sé a ver qué tal qué tal se pone en unos años, pero pues sí, hay que hacer el turismo responsable. Vean esto pagó Padrísimo, la verdad me sorprendió aquí Bagan, Digo, aquí estamos en Inle, pero Myanmar como tal, eh, como que diferente vibra de el resto de los países del sureste asiático. Como que mucho más tranquilo, muchísimos monjes por todos lados. Y no sé, buena vibra.